Muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Hoy vamos a hacer un vidito corto y más que nada para aquellos que se inician en el vermicompostaje y no tienen bien en claro, en este caso, cómo alimento, ¿no? La biografía habla mucho, sí, de a poco y no sé qué, pero en la práctica es te ves así como... ¿Y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, vamos a hablar de los factores más importantes a tener en cuenta en, en, el, en, en, el, en la cantidad de cómo el alimento, el día a día, ¿no? Como, ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánta cantidad? Etcétera, ¿sí? Y acá vamos a tener un, algunos factores en cuenta, es la cantidad que vamos a echar, ¿sí? El sector y si hay que hacerle algún otro proceso posterior o no. No vamos a entrar en detalle en tratamientos previos del material, que dejo una lista de reproducción aquí, en los ensayos que he hecho yo, ¿sí? Congelar, triturar, etcétera, ¿sí? Acá vamos a hablar específicamente del acto mismo de echar el material dentro del homicompostador. Acá lo más importante es ir rotando los sectores. En caso de burbonera que tenemos, es como un cuadrado superior, por más que sea redondo interno, vamos a ir alternando. Vamos a echar aquí, luego al otro día al costado y así vamos alternando para dar la posibilidad al material a que se descomponga lentamente, al hombre de comerlo y cuidado con la cantidad. Si le echamos mucho a pelmasa, el que hacen oxígeno, aumenta la formación aeróbica, aumento de temperaturas, acidosis, etc. ¿sí? Entonces, vamos a ir alternando para que cuando lleguemos nuevamente al punto número uno o el primero, le haya dado una semana al menos de, eh, de, de, de, de digestión. ¿sí? Y no solo tener en cuenta bueno el sector, que sí, rotar es, ya es un gran avance y, y evitamos un montón de otros problemas, sino la cantidad se recomienda... No echar más de 5 centímetros de altura. ¿sí? Esto evita que se apelmase. Entonces vamos a ir echando en esa cantidad, proporción, que también va a depender mucho de nuestro sistema y nuestra cantidad de lombrices. Pero eso es para otro video, para que el cálculo de cantidad al día que podemos echar nuestro vermicompostador. ¿sí? Luego viene la parte de, bueno, lo pongo. ¿Y ahora qué? Bueno, tenemos varios, varios métodos. Si tenemos un, un sistema de vermicompostador, o en el compostaje en cajas apilables donde la humedad es un problema y, y la acidosis y, y, y el anegamiento y demás, vamos a tener que mezclar ese material. ¿sí? Lo vamos a tener que mezclar o tapar, remover un poco para oxigenar. En el sistema de urbonera, por ser un sistema de flujo continuo y las otras cartillas que ya mencioné en otros videos, no es necesario eh, remover el material. De hecho, es contraproducente ¿sí? porque estamos rompiendo la estructura donde viven las lombrices pero bueno, si queremos remover un poquito, mezclar la superficie para que tenga más contacto con el material ya descompuesto que tiene alta carga bacteriana, lo podemos hacer, pero lo más importante es tapar ese material, más allá de remover es taparlo y vamos taparlo con cartón, con papel con alguna lona, lo que queramos, esto va a mantener la, eh, la humedad necesaria en ese estrato, ¿sí? En lo de cajas apiladas tapamos por las moscas, porque ya las cajas condensa y tenemos humedad en exceso. En este sistema de sí recomiendo tapar, y vamos a, van a ver en, en otra lista de reproducción, cuando, en la de alimentar el, el sistema, ustedes ven que yo siempre le hecho papel encima, ¿sí? Eso mantiene la humedad, la retiene, y además aporta la, el, el carbono, en este caso proveniente del papel, que en el compostaje sea la paja, ¿sí? aporta para equilibrar la relación carbono-nitrógeno ¿sí? Entonces acuérdense eso alternar mezclar un poco y tapar esos son los tres eh, puntos claves o tips para iniciarse y no fracasar o que se nos complique el sistema eh, de vermicompostaje así que amigos gracias por escuchar nuevamente cualquier consulta es bienvenida y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima